Cuando eres hipote y para lo único que sirves es para meter la pata? A ver niños, ¿quién descubrió América? Yo sé maestro, yo sé, yo sé. ¿Quién descubrió América? Mi vecino, mi vecino. ¿Su vecino se llama Cristóbal Colón? No, no, se llama Ernesto. Es que su esposa se llama América. <risa> niños, ¿cómo se llaman los animales que comen carne? A ver usted bueno los animales que comen carne se llaman humanos a ver niños alrededor de quién hace la órbita a los planetas a ver carlitos bueno maestro en México sería Luis Miguel porque yo escuché en la televisión que él era el sol de México a ver niños ¿quién me dice cuál es su postre favorito ¿Quién levanta la mano a ver carlitos maestro a mí me gusta mucho la pizza Maestro, mi mamá me mandó a investigar si usted es soltero, <ríe> pero me dijo que no le dijera nada. <ríe> a ver, Jaimito, su tarea. Disculpe, maestro, es que mi mamá no tuvo tiempo de hacer la tarea, por eso no la traje.